Esto alcanza como hasta acá sin piteármelo. Estamos en las varas. El único lugar que se puede andar después de una lluvia intensa. Con la Valentina y su nueva bici y su nueva relación de cambio. Y yo estoy con la End Jurera. 42 duele pero sube. Bueno. ¿Sabéis qué? Lograble. Sí. Lento, pero si queréis bajar en bici de descenso la voy a hacer. No es normal. Bien, mira dónde va ahí Perfecto. ¿Está bien? ¡Ay, oh, Valentina! El neumático acá como te agarró. Sacó barro de allá abajo. Concentrado vale que el sendero es estrecho. <risa> ¡Uy! <risa> ¡Pero! Ni un criterio Bye Bien, bien, pasó, pasó, pasó, pasó Es mucho más grande esa bicicleta que la otra Ahí fue bacán Guíala Super bien Bacán Dale despacito Listo. Hola. Todo bien. Bueno, bueno. Hola. Hola. Hola. Dilo de nuevo Nunca desbloqueé. Por Dios Valentina Si te gustó el bloqueo de la vale dan un like Si te has mandado este pastelazo antes compártelo Suscríbete al canal ¿Sabes cuando de viernes que algo andaba raro? Uh -huh. Cuando te tiraste esa baja larga que te grabé con el celular La de acá última Lo rebotando mucho Valentina no lo puedo creer Quería aprovechar de contarles que el fin de semana 21 y 22 de octubre Vamos a ir con Lucho y Alex, y quizás la vale, a una carrera en Bichuquén. Algunos que ven mis videos hace tiempo supieron que hubieron incendios en el sur de Chile. Esta a una locura. Lo que quiere hacer esta organización es invitar a los artesanos de allá de la zona y a los locales, ya que cuando fue el incendio la mayoría de los turistas arrancaron, así que se quedaron sin los ingresos del verano. Y idea nuestra es apoyar esa causa, así que queremos estar allá y quería dejarlo a todos invitados los que se quieran sumar a, a intentar unir fuerzas y tratar de apoyar allá lo más posible, así que la idea es ir, andar, pasarlo bien, compartir y echar la talla un rato. Ahora sí, nos vemos en el cerro.